Pues les saludamos sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Pues bienvenidos a este video que es un video especial porque con él les estamos dando nuestra tarjeta de Navidad. Así es. Y les estamos presentando pues una serie de detalles de acontecimientos que pasaron en el Así nacimiento es. de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Miren, yo pensaba hoy precisamente... Eh, cuando estábamos haciendo una oración ahí en el templo, pues eh, todas las virtudes del Señor Jesús. Sí, amén. ¿Cuáles fueron las virtudes del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, eh, fue que vino con un propósito muy especial. Sí, amén. Y al venir con un propósito muy especial, ¿qué supimos de él? Usted se recordará posiblemente, sanó muchos enfermos, alimentó a miles de personas. Así es, mucha gente. Además, ...además dio vista a los ciegos... ...además levantó a los paralíticos... Uh -huh. ...resucitó muertos... ...resucitó muertos... ...y no, algo verdad. bien hermoso... Uh -huh. ...que también comentó a él... ...esto lo podemos ver allí nosotros... ...en las Sagradas Escrituras... ...en Juan 14... ...cuando nos uh -huh. dice... ...no se turbe vuestro corazón... ...creer en Dios, creer también en mí... Amén. ...en la casa de mi padre muchas moradas hay... ...si así no fuera... ...yo os hubiera dicho... Voy pues preparar lugar para vosotros. Imagínense, yo voy a preparar lugar para vosotros. Amén, así es. Y si, si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Amén. Ojo, Él viene. Él viene nuevamente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ustedes. Amén, Gloria Entonces, al Señor. Alabado sea su nombre. En base a esas promesas uh -huh. dadas por el mismo Señor Jesucristo, ¿cómo no podemos recordar ahorita, aunque ya hace ya más de dos mil años sí, así de su nacimiento? Es. Así Entonces, es. eso que sirva como un punto de, pues, de reflexión y que nos sirva, pues, como un motivo de por qué darle gracias Sí, amén, amén, claro. Entonces, amén. Per permítanos ir, mi esposa y yo, a Sí, vamos a, a, a estar ahí en, en Lucas eh, capítulo 2, versículos del 9 al 14, en la versión Reina Valera, eh, 1960. Así es. Bien. Y miren, una cosa que es bien importante, y por eso lo estamos subrayando aquí. Jesús es la razón de la estación o de la Navidad. Amén. Así es. Hemos confundido tremendamente la razón. Sí. Hemos confundido. Sí, este, este no mundo... Es lo que el mundo presenta, uh -huh. sino lo que Dios hace y dice a través de su palabra. Así es. Y veamos aquí lo que dice el verso 9. Y nos dice el 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Como humanos que eran aquellos hombres que estaban en el campo, uh -huh. pues al ver a un ángel. <ríe> sí, pues. Que lo rodeó de un resplandor, pues es obvio, tuvieron temor, tuvieron ¿verdad? ¿Por temor. qué? Porque no estaban acostumbrados a sí, ese tipo de actividad. Sí, no esperaban eso. ¿Verdad? Entonces, pero continuemos con el verso 10. Así es, el 10 nos dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y que será para todo el mundo. Fíjese, y ese es el, uno de los puntos bien, bien, bien, Así bien es. importantes. En este momento que queremos presentarles este video. Pero el ángel les digo, No, no, no, no teman. Uh -huh. eh, tranquilos, tranquilos, no no temas. Así es. ¿verdad? ¿Por Porque qué? Eh, Vengo a darles una nuevas. gran noticia. Uh -huh, uh -huh. Vengo a darles una gran noticia. que será para quién? Para, para todo, el, todo pueblo. el pueblo. Y eso es lo que queremos que para todo el pueblo que así pueda es. ver y escuchar este video. Amén, Ahora te así voy a es. decir desde ahorita: compártelo. Compártelo, amén, porque es. otras personas también necesitan saber de esto. Así es, así es, amén. El 11. Se nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Gloria esto fue el, el gran mensaje que los ángeles vinieron a presentar a gente bien simple, bien sencilla. Y quizás tú seas como ese tipo de gente. Ajá. Y si tú eres un poquito más preparado Más educado y tienes hasta una profesión No importa, también es para ti Sí, amén, así es Que en la ciudad de David Hoy, sab... hoy Ajá. ha Ajá. nacido un salvador Un salvador Que es Cristo el Señor Sí, amén Eso es lo que estamos recordando Que pasó en, el, en este pasaje bíblico Así es Y nos vamos al verso 12 El 12 nos dice Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es bueno, la señal. Hay una imagen que se los voy a presentar. Esta imagen donde, pues cuando estaba ahí en un establo, mm, según se entiende, pesebre. ¿verdad? que uh -huh. Ahí estaba María, estaba José, y ahí estaban poniendo al niño cuando estaba uh -huh. recién nacido en un pesebre. Sí, así Entonces, es. Entonces, imagínese qué que hermoso, ¿verdad?, y dice, van a hallar a ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto es maravilloso, mi amado, mi amada, porque él no vino a nacer pues, en una cuna elegante, con los mejores ropajes, aunque él era el rey. Así es. Y es el Señor, y es, pues, es el todo. Sí, amén, así es. Veamos lo que dice el verso 13. El 13 nos dice, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, que ¿Sí? alababan a Dios y decían. Unas huestes, o sea, eran cientos o miles, ¿cuántos? No sé. Así como cuando se hacen los desfiles y eh, se, sí. se hacen las paradas militares. Sí, una multitud. Este, hay miles y miles o oh, cientos y cientos y cientos de, de, de personas. personas que están uh -huh. participando en ese desfile. Pues así le pasó a a esas gentes, una multitud de huestes celestiales, huestes celestiales que alababan también. a Dios y decían, uh -huh. ¿qué decían? Verso en 14. El 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, Qué aleluya, hermoso, aleluya. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, paz, paz, paz, paz. en la tierra, uh -huh. ¿cómo nos hace falta esta Así paz? es, así es. Así Mire, es. ahorita es cuando más violencia ha habido. Muchísimo. muchísimo. Si vemos aquí en Estados Unidos, hay todos los días se ven en, la, en las noticias muertes y más muertes y más muertes, accidentes eh, de todo tipo, de todo calibre, de, de todo tamaño. Así es, muchísimo. En México, no se digan. Este gobierno que está ahorita es eh, uno de los donde ha habido más muertes. Si nos bajamos un poquito más allá a Centroamérica muchas muertes, sí. nos vamos a Sudamérica, muchas muertes nos sí. vamos a otras partes mundialmente de Europa, mundialmente, muchas muertes. mundialmente se ha multiplicado la maldad como dice en las escrituras así es, entonces hay paz en la tierra, no la hay ahorita en este momento hay mucho conflicto y este es el momento para nosotros establecer un plan con Dios, cuál así es el plan es, que amén. tenemos que hacer, miren lo único que tenemos que hacer es Empezar con nosotros, empezar con nuestra familia, continuar con nuestros familiares, con nuestras amistades y con toda la gente con la que nos rodeamos. Con tus Así seguidores es. de tus páginas sociales y con todo el mundo. Que el Señor venga a hacer algo sí, diferente amén. en cada vida y en cada corazón. Amén, amén. ¿Sabes por qué? Porque si estamos celebrando la Navidad, tenemos que celebrar entonces la vida y el gozo y el amor del Señor en nuestras vidas. Si tú sí, no has amén. recibido al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón Hoy es el momento para hacerlo Correcto, así hoy. es Hoy, no, no, no esperes mañana, no esperes después Es hoy Y deja que el Señor bendiga tu vida Entonces vamos a tomar un momento de oración Para dar gracias a Dios Sí, amén Pero yo quiero que primeramente mi esposa Los dirija en una oración para recibirle Sí, amén Y luego yo termino dando gracias Amén Amén, oremos, Padre, le alabamos y le glorificamos, dándole honra, gloria y alabanza, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de llevar este mensaje a mucha gente, Padre. Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Y en este tiempo, Señor, tan precioso, Señor, que mundialmente se está celebrando su nacimiento. Gracias, Padre, porque usted dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es, el, ese es el mensaje, es el propósito, Señor, de usted, de haber venido a este mundo para salvación de nuestras almas, de nuestras vidas, que lo tengamos como nuestro Señor y Salvador. Y en este momento yo te invito, querida amiga, querido amigo, que si en este momento que estás escuchando este mensaje, esta oración, tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, recíbelo, porque esta es la mejor Navidad que tú puedes tener en tu vida, en tu vida personal. Y usted puede decirle o tú puedes decirle, Padre, en este momento, Señor, me acerco a ti, Primeramente para pedirte el perdón de mis pecados, de mis errores. Y en este momento yo te recibo como mi salvador personal. Gracias Padre por haber venido a este mundo para salvarnos de la maldad del pecado. Gracias Señor, gracias Padre por el inmenso amor que nos has tenido. Y desde este momento tú puedes empezar a alabarle y a glorificarle y buscarle. Buscarle aún más para conocer aún más de su palabra. Gracias, Padre, por este, este momento, este tiempo que tú nos das. Y si tú en este momento eh, sabes, conoces de, de, de amistades que no, no le han aceptado, a, acércalos. Acércalos al Señor. Eh, comparte estos videos porque es el, el tiempo, el tiempo precioso para aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias le damos, porque su amor y su misericordia son grandes para con toda la humanidad, y aún nos está dando ese tiempo tan precioso para hacerlo nuestro Salvador de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ok, ahora vamos a darle gracias, y miren, no podemos más que agradecerle el haber dado a su Hijo. O sea, Dios se humanó en Cristo Jesús. Amén. Dios se humanó en Cristo Jesús para venir a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el mejor lugar que podemos darle es nuestro corazón. Amén. Para que Él more en nuestras vidas, como decía esta, mi esposa. Para que Él sea nuestro Salvador personal. Y por eso le damos Amén. gracias. Gracias, Padre Santo, por darnos a su Hijo. Gracias, Qué hermoso padre. ejemplo usted nos ha dado de dar, de dar. Y usted se dio a sí mismo al convertirse como Jesús al nacer de una mujer en la que usted, Señor, vino a darnos vida y vida en abundancia. Sí, aleluya, gloria al Señor. El que mi amado, mi amada, no podemos más que darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y esa es la verdadera razón de esta sí, Navidad. Sí, aleluya. El que el Señor ha venido a nacer para ser el Señor de nuestras vidas. Y ese es el mejor regalo de regalos. Aleluya. El tenerlo nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón Y si tú ya le recibiste en este momento Entonces ponte Gracias. feliz, ponte contento Y Aleluya. compártelo Gracias, con señor. todas tus amistades Gracias. y familiares De que tú hoy has recibido al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón Aleluya, sí, señor. Bendiciones para todos y que este video venga a ser nuestra mejor tarjeta de Navidad para todos y cada uno de ustedes. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos y gracias, gracias por este tiempo y gracias por compartir estos videos. Que el Señor les bendiga grandemente y que pase usted este tiempo de Navidad bien precioso, pero aceptándolo en su corazón, en su vida. Amén.